Así es, justamente nos encontramos en el municipio de Cabrera con el alcalde Marlon Arias, quien nos estará comentando sobre qué ha pasado esta Semana Santa 2023 en este municipio. Hola, ¿cómo está? Todo bien, gracias a Dios eh, ha pasado todo en orden. Tenemos un operativo montado desde el lunes en conjunto con la defensa Civil, Cruz Roja, la Armada Dominicana y la Policía Nacional y Politur, los cuales están ah. distribuidos en todas las playas y balnearios que tenemos ...aquí en otro municipio. ¿Ha visto mucha incidencia de turista en esta demarcación? Sí, a, actualmente te, eh, tenemos todos los pedajes full aquí en Cabrera. Gracias a Dios han venido muchas personas a visitarnos. ¿Qué actividades turísticas son las que más se realizan en esta demarcación? Mira, aquí en el municipio de Cabrera eh, se realizan varias actividades... ...de Playa La Boca, eh, varios eventos durante el transcurso de la semana... Y aquí como siempre todos los sábados santos tenemos una fiesta para todos los visitantes Cuando salen de la playa cogen para el malecón En el día de hoy estamos realizando el montaje para, para realizar esa fiesta eh, El artista que vamos a tener aquí va a ser la Chimbala ¿A qué hora empieza la fiesta? Vamos a empezar desde las 4 de la tarde con varios DJ y luego entonces los músicos ¿Asisten si muchas personas o se registran, se han registrado incidentes en estas fiestas? Gracias a Dios hasta ahora estamos en cero, cero accidentes, cero personas intoxicadas, hasta ahora. ¿Va a tener mucha seguridad de esta fiesta? Sí, aquí hay, gracias a Dios, hay mucho personal eh, de seguridad que nos ha enviado. ¿Hasta qué hora va a ser? La hasta las 2 de la noche. <risa> ah, <okay. risa> Bueno, ahí estuvieron. Esas fueron las informaciones del alcalde municipal de Cabrera. Nosotros estaremos aquí llevándole las últimas informaciones de este municipio. Luego nos trasladaremos a Río San Juan, por supuesto, para siempre mantenerlos informados en esta emisión especial de Semana Santa Telenor 2023, Formación e Información para Toda la Nación, yo soy Iliana Durán desde Cabrera, yo retorno con ustedes al estudio.